mm <smart noise> Quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? ¿Llegado primero? Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro Nos esperaban al otro lado del planeta ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS Tres naves insignia por grupo Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos Bien, pues ya está Pon la nave en alerta de combate, Alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Por cierto, Cortana. ¿Mm? Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. quinto pelotón a la cubierta, 11. Décimo pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie, 14. Ya lo habéis oído. ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito. ¡No es una instrucción! Muchachos, nos hemos llevado a esos bichos al culo del universo. ...para que no metan sus sucias zarpas en la tierra... ...pero hemos encontrado algo que desean con todas sus fuerzas... ...pues no me importa si es la máquina anticanayas del mismísimo dios... ...o un hulajón gigante... ...no va a ser suya... ...lo que sí le vamos a dar... ...es una buena dosis de plomo... ...para que se ahoguen en su propia sangre... ...sí o no, Marines... ¡Señor! ¡Sí, señor! Mm, ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal, volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. ¿Los novatos que queríais ver de cerca al pacto? Hoy estáis de suerte. Oh. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. Está caliente. Cinco segundos para abrir. Vamos. Equipos de combate. Alfa a Sierra. A sus posiciones de defensa. Nave de abordaje del pacto aproximándose. Prepárense para hacer frente a los intrusos. Dad las compuertas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dios? ¡Sálvate! ¡Lo sé! Señor, el capitán le necesita en el puente ya. ¡Sígame! ¡Toma! ¡Socorro! Capitán Case. Me alegro de verle, jefe. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alción. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? Informe. Ha sido uno de sus grupos de abordaje, una carga de antimateria. Señora, el cañón principal está desconectado. Capitán, esa era mi última opción ofensiva. Está bien, voy a iniciar el protocolo con artículo 2. Abandonamos el auto. Tú también, Cortana. ¿Y usted qué va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto que hay ahí, voy a intentar aterrizar en él. Con el debido respeto, señor. Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí El protocolo está claro Una inteligencia artificial no puede ser destruida ni capturada Y por eso te vas de la nave Fija una serie de zonas de aterrizaje Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia Sí, señor Y aquí interviene usted, jefe Saque a Cortana de la nave Manténgala a salvo del enemigo si la capturan lo sabrán todo Despliegue de fuerzas, armas La Tierra Comprendo El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje No me va a hacer caso Pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final Excelente trabajo Cortana Gracias ¿Estás lista? Venga Buena suerte, jefe. Mm, tu arquitectura se parece a la del Lautun. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. Los marines necesitan ayuda, jefe, haz todo lo que puedas. ¡Le he dado! ¡Diablo! ¡Lo ¡No me he dado! ¡Encubridme ese cerdo! ¡No los pierdas! Eso. Equipo de combate en cubierta 7 y 8 A la segunda posición defensiva Acacha la cabeza, recuerda que ahora somos dos aquí dentro bueno. Cuidado, podría estar en cualquier parte Aquí todo despejado De nada, oh, wow, es más alto de ¿Qué lo que pasa. Creí. Nos ha alcanzado algo. Vamos, volvemos. a la. Ya los veo. ¿Lo ves? No tengo nada. Están usando las exclusas de nuestras lanchas salvavidas para comprar su nave de abordaje. Nosotros salimos y ellos entran muy listos ellos. Combate de reserva en cubierta, 5-9, a la segunda posición defensiva. Déjamelo a mí. Estaciones encubiertas 1 a 4, presenten sede e inmediato en los puestos de evacuación. Dios mío, Personal de operaciones encubiertas 9 a 12, a los puestos de evacuación, ya. Pato, en el embarcadero encima de nosotros de operaciones a las lanchas salvavidas retírense a los puestos de evacuación Puestos de Equipo de combate cierra, Víctor. Prepárense para evacuación. <risa> a toda la tripulación aquí el capitán prepárense para abandonar la nave equipos de combate hagan frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido buena suerte, Gates, corto las cápsulas de salvamento están despegando hay que darse prisa alarma, con puertas cerrándose el pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento sin duda no nos quieren en ese anillo tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave sigue el punto de navegación te llevará a una salida Personal de combate, retírense a la tercera posición defensiva. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido graves daños en la superestructura no sé cuánto más aguantará el Autun Equipos de combate de reserva en cubierta 5 a 9 a la segunda posición defensiva Solo queda una lancha salvavidas. Rápido, sube a bordo antes de que despegue. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Convendría que nos fuéramos ya. Dale. Sí, señor. Estamos fuera. Distancia de seguridad mínima. Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí. ¡Mira! ¿Qué es eso, Teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí. ¡El auto, le han dado! Lo sabía, el auto una no acelera. ¿Qué se ha pasado a manual? ¡Allá vamos! Cinco segundos para entrar en la atmósfera. ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien. Si aún tuviera dedos, los cruzaría.